Bonjour Marie. Bonjour Idoia, ça va Ça va bien, oui, oui. Je voudrais des linguadines. Oh, linguadines. m'a dit que c'est très bon. Mm. Pas de linguadines aujourd'hui, hein eh? Qu'est-ce que tu as Regarde. Ça ils sont bons, bon. ils sont frais Oh, très, très, très, très, très très bon. Pas de chuparse les dedos. Bon, alors tu me mets deux, s'il Et... te plaît. Oui, oui, très bien. Il fait froid aujourd'hui, hein eh? Oui, il fait froid, mais il y a mm. le soleil. Oh, la là. là. Oh, la marie Oye, acaba de salir tu marido. Te oh. ha dicho que te espera en la clínica. Tantos años juntos y con una napa. Ah, ¿tienes un pulpo, entonces? <risa> ¿Pero te pasa algo para ir al médico o qué? Ay, ya te contaré. Ay, Ay espera, mira. Llévate esto, te, te he puesto lo mejor de lo mejor. Ay, para que te alegre el día. Gracias, Ido. De nada. Hasta luego. Ay. ¿Sí, con bien? Eh, sí, Ya va, médico, así si está atendida. Ay, sueta, no la va, boludo, saizu, arraindigitico, bustia. Ojo, a espaldi un tan bas calcio de espada falsico, arraia, jate de oca. Ani pasa que se quiera penchatu. Eh, a eso. ¿Cuánto penchatu? Cristo no mite, la persona está. Ni dejo a tener así con Mira, en la radiografía se ve clarísimo. ¿Ves esta especie de mancha blanca? A ver, uy, sí. Oh. Esto confirma lo que en su día ya nos imaginamos con la palpación. Pero, si, si ya lo decía yo, pero si llevaba un montón de tiempo con esa cosilla aquí que... Oh. Pues sí, Marije, no cabe duda. Lo que tú tienes es... una espinita clavada en el corazón. ¡Ay, qué vergüenza! Pero si eso no se puede ni contar. Yo que tú me tomaría un tiempo para decidir qué hacemos con ella. Si extirpamos, radiamos, probamos una terapia alternativa. Pues nada, me... lo pienso y... y vuelvo. En cuanto tomes la decisión, nos llamas y te damos una cita. Vale, pues nada, hasta luego, ¿eh? gracias. De nada. Seguro que se no es suele hacer Sí, sí, sí. Era va vayas ganando, que le tienes. Naya, voy a decir que pasé un Y coche, -e. Vale, va. Es que hay que tú. <tose> <tose> María, qué? es lo No, no, no, no, Bueno, Maríge, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Mm? ¿Qué? Mira, es que no sé cómo decírtelo. Es que, mira, lo mejor es que toques. Es que... Maríge, no juegues que ya sabes. He estado en el médico y la doctora y todo ha visto en las placas que, que tenía algo aquí. ¿Aquí? Sí, aquí. Pues sí que tienes algo, Sí. ¿Sí? ¿Qué? Es que no sé cómo decírtelo. Es que me da... Tengo una espinita clavada en el corazón. Y como tú... Tú... Thank <laughs> you. Ave, que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro con disgusto este tumorcillo, quítamelo, amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase. Este cuerpo amante, todo es para ti. Bésame en la boca, quítame el tirante y te llevaré dentro de mí. Bésame en la boca, quítame el tirante y te llevaré dentro de mí. Ay, suave me estoy calentando Estás provocando a Lady Volcán. No quisiera haber sido un pez y rozarte como un salmón. Eres como una espinita que va clavada en el corazón. Suave me estás calentando, estoy alateando de emoción. Suave me estás calentando, estoy aleteando de emoción.